No guardes rencores, guarda recuerdos. No llores recuerdos, recuerda alegrías. No vivas el pasado, aprovecha el presente. Prepara el mañana, tú puedes y debes. Escoge el rol de tu vida, olvida lo que ya pasó, que al fin ya no retornará más. Haz la dieta de la alegría. Una sonrisa cada mañana y un agradecimiento al final de cada día. Los rencores son cosas que van cargando tu alma, que se llevan tu tranquilidad. Hola este es Rafael Gómez de Belifers. Me da mucho gusto tenerte en este espacio, este video que tengo preparado para ti, será una tremenda aventura, donde aprenderemos a cómo dejar atrás los rencores, construir una vida tranquila lejos de la necesidad de cobrar venganza y aprender a que ninguna persona se robe tu paz mental. Si te quedas en este video, vas a descubrir una historia de una mujer que luchó y batalló con un rencor hacia alguien que la hizo sentirse engañada. Vamos a abordar tres poderosos pasos prácticos que serán como píldoras diarias que te ayudarán a vencer el rencor y también viajaremos en la historia de otras personas que han logrado vencer el rencor. Si este es tu caso y estás atrapado o atrapada en la revancha por el daño que alguien te hizo, este video es para ti. Mira este video. Si tienes un fuerte rencor hacia tu padre, que te dejó y abandonó cuando eras niño. Si tienes a una persona que es especial para ti, pero que te engañó. Si tienes un conflicto con un vecino, con el que desearías cobrarle lo que te hizo. Si tienes un compañero de trabajo que te robó una idea, que era tuya. Sea cual sea la situación que estés pasando, te invito a que te quedes en este video. Empecemos. La historia de Ana. Ana escribió lo siguiente, una historia donde narra cómo llegó a sentirse engañada por una persona que ella consideró especial. Fue duro para ella aceptar que la otra persona aparentemente jugó con ella. Vamos a empezar con esta historia para que podamos conectar en este video y darnos cuenta cómo el rencor nos puede llegar a afectar. Escuchemos el caso de Ana. Soy recién llegada al canal, pero decidí participar porque creo que algunas de sus opiniones me pueden ayudar. Les cuento, tengo un compañero de trabajo, el cual es el clásico tipo que no le gustan las fiestas, leer, café y es muy inteligente. Al principio me resultó súper atento. Hace un año empezó a sonreírme cuando nos mirábamos, e incluso me enviaba mensajes. Pensé que tal vez le gustaba, pero cuando empecé a mostrar interés en él, dejó de hablarme, me evitaba, me dolió mucho, pero cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que todo iba bien. Por ende, decidí pasar por alto el tema. Unos meses más tarde comencé a salir con alguien más. Duramos unos cinco meses, pero terminamos por incompatibilidad no pasó ni una semana y el primer chico empezó a escribirme mensajes de corazón y decía que quería verme y que le gustaba. Le respondí que hace un año todo iba bien entre nosotros y que él había sido quien se alejó. Me dijo que nunca fue su intención herirme, así que le creí. Empezamos a salir y al mes no llegamos a ser novios. Cuando le pregunté qué éramos, me respondió que quería intentarlo. Durante el primer mes todo iba bien, él era muy atento. Sin embargo, después de ese mes empezó a alejarse, le preguntaba qué sucedía, pero siempre me decía que todo iba bien. Yo no quise seguir preguntando y mantuve la calma. Continuó distanciándose más y más, incluso pasaba días sin escribir y me ignoraba en una fiesta. Recientemente empezó a coquetear con otra persona frente a mí. Me preguntó si estaba enojada y le dije que estaba perfectamente. No sé cómo dejar de sentir rencor hacia él. Me siento engañada y triste, ya que había puesto muchas esperanzas en que todo saliera bien. No tuvimos ninguna intimidad, así que no puedo decir que solo buscara eso. Mi instinto me dice que si me busca de nuevo, me hará lo mismo por tercera vez. Agradecería mucho sus consejos para sobrellevar esta situación. La historia de Ana es el típico caso de una persona que se siente burlada que no comprende a un chico que le habló de intentar algo juntos, pero luego parecía tan distante y hasta interesado en estar con otra persona. ¿Qué se hace cuando eso te roba el sueño? ¿Qué se hace cuando no dejas de pensar en que alguien solo te tomó el pelo? Bien, empecemos por definir qué es el rencor. Rencor se define como una profunda y duradera sensación de resentimiento, venganza o deseo de venganza por una ofensa o una injusticia experimentada. Puede ser un sentimiento arraigado o una actitud de odio hacia alguien o algo. Para poder entender esto mejor, generalmente el rencor tiende a manifestar un deseo de venganza porque la causa es una ofensa. Pero, ¿en realidad la intención de la otra persona era ofender? El primer paso para entender la situación que estamos afrontando primero tenemos que tener claro que el actuar ajeno no siempre obedece a la premeditación. Es decir, la otra persona no se propone hacer algo que te lastime. Generalmente, hace algo que le parece correcto sin considerar que eso te pueda lastimar. Solo asume que tú estarás bien. Por paz mental, considerar que la otra persona nunca tuvo el interés de lastimarte es una alternativa para palear el dolor que está sintiendo. Salvo que tuvieras claro que esa fue su intención desde el principio, va a ser necesario que asumas que nunca fue su intención. Consideremos el caso de Alberto. Alberto siempre estuvo furioso con su padre, porque siempre lo consideró un cobarde por abandonar a la familia. Por ser distante y haberse ido a los Estados Unidos cuando él apenas tenía 10 años de edad. Siempre lo odió por haberlos dejado. Sin embargo, un día Alberto logró comunicarse con su padre y tuvieron una charla sobre lo que había pasado. El padre de Alberto le comentó que él no era hábil para entender a la gente, que no era muy bueno para comprender los deseos de su madre y tenía miedo de no ser un buen padre, que siempre desconfió de la gente y no podía vincularse con los demás que eso lo llevó a alejarse y estar distanciado de todo mundo. Para Alberto, esta fue la explicación más burda que le pudieron haber dado, y por otros años más de esa conversación, siguió sintiendo rencor por su padre. Hasta que llegado a los 40 años, Alberto se topó con la idea de que era torpe para relacionarse con las otras personas. Ya llevaba su segundo matrimonio fallido, cuando se dio cuenta que él no era hábil con la gente y mucho menos para entender las necesidades de su segunda familia. Arrastró la sensación de que la gente era complicada, incluido él. Que también, sin darse cuenta también se volvió solitario, amarrado a la idea de que nadie es compatible con él. La soledad se hizo parte de su vida, y un día se vio al espejo y notó como cada vez más empezó a parecerse a su padre. En su forma de hablar, de ver a la gente, de evadir a la gente, y lo que es más, hasta en la forma de vestir. Alberto un día como tantos, le habló a su padre por una llamada. Y le dijo estas palabras, mi viejo, por fin te entendí y me convertí en vos, no soy bueno con la gente no sirvo para amar o ser querido. Su padre le respondió, tus fallas de hijo son mis fallas de padre. Alberto entonces alcanzó un nuevo nivel de paz mental. Se dio cuenta que su padre nunca tuvo la intención de dañarlo, simplemente ambos acarreaban problemas personales que los hacían ser distantes y fríos con la gente que ellos amaban. Esto que le ocurrió a Alberto fue el inicio de una relación un poco más estrecha con sus ex -mujeres y sus hijos. Le permitió reconstruir su vida y tener otra hija con su tercera pareja. Naturalmente esto acarreó el rencor de sus dos anteriores mujeres, porque lo que nunca hizo con ellas, lo estaba haciendo con la niña que le nació. Ahora sostiene peleas constantes sobre por qué nunca fue esa clase de padre con sus dos hijos de sus matrimonios anteriores. Alberto ahora batalla con otras cosas, pero ahora está en paz porque comprendió que ahora tenía que mejorar su actitud. Al entender a su padre y a su incapacidad de conectar con la gente, le permitió abrirse a una nueva perspectiva que le acercó a sus hijos. Este camino, desde luego, no será fácil, pues sus dos primeros hijos le guardan rencor y ahora Alberto trabaja duro para poder ganárselos. Ahora sabe de dónde viene su problema y él, igual que su padre, nunca tuvo la intención de dañarlos. Era solo que él mismo no comprendía por qué hacía lo que hacía. Eso lo llevó a cada vez acercarse a sus propias emociones, entenderlas y con ello. Hizo las paces con su padre. Alberto ahora trabaja mucho para reconstruir su relación con sus hijos, le va bastante bien pero gracias a que pudo conciliarse con su padre y aceptar que su padre jamás lo quiso lastimar, fue como puedo lograr vencer el rencor. Así, Alberto es la clase de ejemplo que nos muestra que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos vencer el rencor, es tratar de entender que la intención de la otra persona jamás fue lastimarnos. El segundo paso para vencer el rencor, radica en darle prioridad a la paz mental. Cualquiera cosa que nos ayude a razonar una situación con la idea más extraña puede funcionar. Este fue el caso de Esteban, un chico que se enamoró de una chica que conoció mientras practicaba natación. Cuando Esteban llegó, la chica de quien se enamoró parecía una chica abierta, atenta y muy jocosa, cosa que a Esteban le fascinó tanto porque sintió que hizo clic en el primer instante. Por mucho tiempo... La relación con su nueva novia parecía ser intensa, el placer entre ambos era potente. Pero había algo que él había notado desde un inicio. Su nueva novia tendía a coquetear con otros chicos, en especial con el entrenador de la piscina. Para Esteban esto era algo que le molestaba pero que nunca mostró molestia por ello. Los meses pasaron y un nuevo compañero de entreno se inscribió. Parecía tener mucha experiencia en el deporte, así que este nuevo chico conectó casi de inmediato con la novia de Esteban, tanto así que ambos empezaron a frecuentarse más y más, llegando al punto de quedarse hasta tarde a entrenar juntos. Esto a Esteban no le gustó. Su novia se quedaba sola con un sujeto en traje de baño. ¿Qué podría salir mal? La novia de Esteban se dejaba acariciar por este nuevo chico, desde fuera parecía que estaban teniendo roces íntimos muy comprometedores. Esto a Esteban no le gustó para nada. Sin embargo, el otro chico se tomó la actitud de la novia de Esteban como una señal de que ella solo quería jugar, es decir, tener dos o tres novios, divertirse con cada uno de ellos y no concretar una relación seria. Esteban, lo veía diferente, él creía que ella era su novia oficial, alguien con quien construir algo serio. Al final, todo esto se tornó insostenible para Esteban que al final, su novia se marchó del pueblo y jamás volvió. Sin embargo, Esteban sí que quedó un poco herido por lo sucedido y por mucho tiempo guardó ese rencor hacia el chico nuevo hasta que un día, el entrenador de la piscina le contó que su exnovia tendía a mandarle a él fotos de ella en lencería y otras, casi desnuda. Que era común que ella tuviera esa clase de tratos con otros hombres, y no solo con el chico nuevo. El entrenador le dijo algo a Esteban que lo alivió, amigo, ella solo quería divertirse, no quería tomar en serio a nadie, solo era una chica que no quería nada serio, solo fue placer. Cuando Esteban escuchó esto, sintió un poco de dolor, pero luego aceptó que una mujer también tenía derecho a vivir su vida, tal cual como si todo fuera una aventura. Esa forma de pensar le ayudó a dejar atrás el rencor y continuar con su vida. Tenía razón Esteban o el entrenador de la piscina. ¿De verdad aquella chica solo quería algo de diversión sin compromiso? La verdad, nadie lo sabe. Pero una cosa sí se sabe con precisión. Esteban ahora está en paz porque aceptó esa explicación como válida. Sabiendo en lo profundo que quizás era una mentira, pero si le daba paz mental. Al fin y al cabo, ¿qué importaba si era cierta o no dicha explicación? Lo importante era sentirse bien. Esto me lleva al tercer punto que debes empezar a hacer cuando tienes un rencor. Este es el tercer paso. Sé agradecido. Agradecimiento es un sentimiento de gratitud hacia alguien por algo que han hecho. Implica reconocer el esfuerzo y el trabajo de alguien y expresar la gratitud y aprecio por ellos. Cuando ves hacia atrás, puedes encontrarte con dos situaciones en concreto. Es decir, dos perspectivas el paisaje lleno de colores y matices, o quejarte de que hace mucho calor. Ambas cosas suceden al mismo tiempo, dos cosas que en apariencia no puede ser, suceden de manera simultánea. Pero qué cosa cobra sentido, depende mucho de lo que tú decidas ver. Los científicos dicen que la naturaleza es como una caja cerrada, en donde todo sucede al mismo tiempo. El día y la noche suceden al mismo tiempo. Frío y caliente, igual. Y solo cuando abrimos esa caja y vemos lo que hay en su interior, es cuando la caja nos muestra solo una de las cosas que sucedían al mismo tiempo en su interior. Aquí esto va más allá. Nosotros podemos decidir ver dentro de esa caja y decidir incluso qué es lo que vamos a ver, mucho antes de abrirla. Podemos escoger ver el atardecer caluroso o bien quejarnos del intenso sol. Esta perspectiva de escoger lo que vamos a ver nos da la oportunidad de soltar el rencor. Consideremos el caso de Manuel. Un hombre de 40 años que vivió mucho tiempo a la sombra de la soledad. Nunca tuvo novia, nunca tuvo una relación cercana con ninguna mujer y fue hasta sus 40 años que conoció a Esther. Una mujer vivaz, bella y muy atractiva. Con el tiempo construyeron una relación juntos y, desde luego, se casaron. Tuvieron dos hijos, cinco y ocho años respectivamente. Por mucho tiempo, el amor entre ellos fue bueno. Pero todo cambió unos años después cuando Esther empezó a enfermar y eventualmente murió. Manuel quedó devastado con todo lo ocurrido. Llegó a sentir odio por la vida, por Dios y por sí mismo. Un día ebrio y molesto se fue en su carro, condujo bajo la lluvia, despotricando un discurso en la que acusaba a Dios de ser el causante de sus males. Lo maldijo y lo acusó de ser malvado. El dolor lo consumió tanto que sin darse cuenta, terminó estrellándose en el poste de una valla publicitaria. Horas después, Urgencias llegó a su rescate y fue hospitalizado. En la cama del hospital estaban cuando casualmente el médico que trató a su difunda esposa lo visitó. Manuel estaba molesto por dentro, solo quería haber muerto en el accidente. Él no se cansaba de decirle a aquel médico que Dios le quitó a su esposa. Le arrancó el amor de la única mujer que lo amó de verdad. En ese intercambio de reclamos estaba Manuel cuando aquel médico le reveló una verdad que cambió por completo a Manuel. Aquel médico le dijo algo sobre la enfermedad de su difunta esposa. Ella no estaba destinada a vivir mucho, pero por alguna razón la enfermedad no cobró la vida de su esposa hasta 10 años después. El diagnóstico solo le daba unos pocos años de vida. Ella, según el diagnóstico, tuvo que haber muerto mucho antes de que ellos se conocieran. Esos 10 años adicionales fueron en realidad un regalo. Cuando Manuel escuchó esto, se dio cuenta que en realidad todo lo que vivió con su esposa nunca debió haber pasado. Ella debió haber muerto antes de que todo ocurriera. Y sin embargo, pese a la suerte que ella tenía, pudieron vivir 10 años juntos y teniendo dos bellos hijos. Cuando Manuel cayó en cuenta de que esos años estaban de más, empezó a llorar. Y se dio cuenta que en lugar de estar resentido, debía estar agradecido, porque le dieron un regalo que le duró por diez hermosos años. Ese día, Manuel cambió su perspectiva, se reconcilió con Dios, se dedicó por entero a criar a sus hijos y finalmente tuvo un gesto de agradecimiento. Porque ella no estaba destinada para él, pero sin embargo, la vida consideró conveniente de que escribieran una historia juntos. Así, Dios nunca tuvo la intención de lastimar a Manuel, contrario a eso, lo bendijo con una esposa que lo amó como nunca nadie lo había hecho. Y le regaló dos hijos. Con eso en mente Manuel, comprendió entonces que era dichoso por haber vivido esa hermosa relación. El rencor se había ido, y ahora la paz se adueño de él. El rencor puede ser una respuesta común al desastre o a la decepción. Con el tiempo y la reflexión podemos entender que esto no tiene el interés de lastimarnos, sino antes bien, de llevarnos a un punto distinto. Si llegaremos a ese punto, o no, depende de nosotros. La caja estará llena de posibilidades. Habrá rencor como perdón. Habrá venganza como reconciliación. ¿Qué hallaremos en la caja? Dependerá de nosotros.